Dijo que tengo algunos datos para compartir sobre una de las noticias importantes a nivel internacional que venimos hablando desde el domingo, domingo, lunes y bueno dijimos hoy día clave, estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos y Becquete y Darío Nicolás nos va a aportar algunos datos, ¿qué tenemos que tener en cuenta de estas elecciones que bueno, hay varias razones en varios niveles para seguir lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos y su vinculación con las redes sociales, que eso era lo que me parecía importante comentarles un poco, charlar un poco, que ayer mencionaban, un medio al pasar, pero mencionaban sobre cómo ha sido esta relación, cómo se vincula uh -huh. la, la, la dinámica que han tenido las redes sociales y la elección que ya se está haciendo. En este momento, mientras hablamos, en Estados Unidos. Hay tres puntos que me parecieron importantes de destacar. El primero es, eh, hace un par de meses atrás, Trump tuvo un cruce con Twitter. Recordemos, en general, Twitter es la red social favorita de, de los dirigentes y las dirigentas eh, de la política, pero Trump es un es superlativo, es el presidente tuitero por excelencia, desde hace ya muchísimo tiempo. Bueno, un par de meses atrás tuvo un primer cruce a partir de que Twitter calificara a sus mensajes como fake news, por un lado, o incitaciones, glorificaciones del de odio y la violencia. En los dos casos, efectivamente, había sido así, pero sí era la primera vez que Twitter llegaba a un punto tan alto en empezar a sancionar ese tipo de comportamientos. La respuesta de Trump fue directa, fue rápida, fue decir, miren muchachos, si ustedes toman esta decisión, están interviniendo en la conversación política, están editorializando, están tomando decisiones políticas como un medio de comunicación, por lo tanto tiene que haber una ley que los trate como tal. Uh -huh. Y este señalamiento de Trump no era casualidad, porque la ley que regula la comunicación en Internet en Estados Unidos es de 1996. En ese momento no existían las redes sociales, Internet estaba desarrollándose todavía, y la ley de aquel momento, que es la que rige hasta el día de hoy en Estados Unidos, planteaba que Internet era una plataforma neutral donde terceros eran los que publicaban sus avisos, sus mensajes, las cosas que tenían para decir. Por lo tanto, eh, la empresa proveedora de Internet o lo que estuviera vinculado con Internet no podía ser responsable por lo que dijeran terceros. Uh -huh. Desde 1996 hasta acá cambió todo muchísimo. Lo que no cambió fue la ley. Por lo tanto, Trump aprovechó esa primera tensión, esa primera escalada de tensión con Twitter y dijo, hay que cambiar esta ley, hay que poner una ley que entienda que las redes sociales son también, eh, deben ser tratadas también como empresas periodísticas porque editorializan, porque toman decisiones porque intervienen en la conversación pública todo esto, eh, tal cual como le dice Trump, es así, efectivamente eh, es realmente muy curioso yo me imagino que debe haber habido un lobby muy fuerte para que esta ley se mantenga así desde 1996 hasta acá en Estados Unidos, recordemos que el lobby es legal es absolutamente legal claro por lo tanto esta iniciativa de Trump ya está en estudio va yo calculo que va a tener que ver qué es lo que suceda en las elecciones sobre si va a avanzar o no como para poder modificarse o no, uh -huh. pero es un primer dato importante para tener en cuenta ¿Es posible regular, regular realmente internet? Eh, bueno, internet, internet no pero sí es posible pensar, por lo menos discutir instancias que regulen a las redes sociales, claro. que, que regulen a las redes como generadoras de contenido, que es lo que efectivamente son, y desde hace muchísimo tiempo. Eso es lo que se está discutiendo no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Claro. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un proyecto bastante avanzado para construir, para elaborar una instancia estatal que se encargue de llevar la regulación de eh, las redes sociales. No los contenidos, pero sí en cuanto se extienden. Con respecto a su competencia en las formas que tienen, la cantidad de usuarios, digamos, en evitar la conformación de monopolios, que es lo que, según varios eh, estados y lugares en el mundo, ya se ha conformado con las grandes Big Tech. Estamos hablando de Google, de Amazon, de Apple y de Facebook. Hay que sumarle el inmenso, el inmenso, pero el inmenso poder de lobby que tienen estas empresas que en los últimos años acumularon muchísimo poder y muchísimo dinero. Uh -huh. Entonces, realmente es muy difícil pelearse con eh, este tipo de con este tipo de empresas y lo estamos viendo ahora en la pelea que está dando Cristina contra Google, por ejemplo. Uh -huh. A partir de la demanda que le inició por aquella frase de Cristina Fernández, ladrona de la Nación Argentina, eh, hasta acá ya hubo tres fallos en la justicia argentina planteando que Cristina tenía razón y que Google tenía que abrir sus servidores y dar las explicaciones que estaba pidiendo Cristina y hasta acá no pasó absolutamente nada. Segundo punto, una subcomisión del de Congreso de Estados Unidos estuvo estudiando durante varios meses a las Big Tech, cuando digo Big Tech estamos hablando de las cuatro principales, repito, Google, Amazon, Apple y Facebook, Gafa. Eh, esas cuatro... Exactamente, el grupo GAFA, que son los más pesados, hay que sumar a Twitter, para mí ahí también, pero bueno, por lo pronto esas son las cuatro referentas de, de, de cuando hablamos de, de, de las Big Tech. Twitter se encuentra en un escalón más abajo en lo que claro. tiene que ver con desarrollo económico, pero sin duda tiene una influencia muy, pero muy importante. Uh -huh. Y en todas estas discusiones que estoy mencionando está metida Twitter también, sí, por sí. lo cual yo creo que también habría que incluirla. Pero bueno, eh, una subcomisión del Congreso hizo un estudio de varios meses para tratar de plantear si era un monopolio o no era un monopolio, concluyeron que sí, que efectivamente son un monopolio, y además propusieron que estas empresas sean subdivididas en empresas más chicas. Eh, esta conclusión que sacó esta subcomisión del Congreso no es vinculante, no es obligatorio, pero sí es un insumo muy importante que tomó el Departamento de Estado y 11 estados, ...de los Estados Unidos para plantear la demanda que hicieron contra Google en principio... ...y que ya se está estudiando replicar también contra Facebook. El último punto para cerrar y el que me parece que... ...donde se expresa más claramente la importancia que tiene la elección... ...con respecto a las redes sociales tiene que ver con la regulación de los discursos de odio. En Estados Unidos se está viviendo un momento de tensión racial extrema... ...pero extrema, como hacía mucho tiempo que no se veía a partir de, de, del movimiento Black Lives Matter y, y a partir de, de, de otros casos que vienen ya archivándose desde hace muchísimo tiempo, donde esto, por supuesto, también se expresó en las redes y así eh, fue donde Facebook y eh, Twitter tomaron la iniciativa de empezar a censurar, a recortar, a perseguir los discursos de odio, sobre todo el discurso supremacista blanco, que tomó una particular virulencia, una particular ascendencia, porque en Estados Unidos ya empezaron a aparecer grupos armados de sí. supremacistas blancos, eh, muy representados, muy identificados con Trump, y que llevaron, incluso llegaron a planificar secuestrar a la gobernadora de un Estado a partir de las medidas sanitarias que venía tomando frente al COVID. Eh, el problema es, por un lado, es lo difícil, lo compleja que es la discusión de cómo censurar o cómo atacar un discurso en particular, en este caso el discurso supremacista blanco, eh, pero sobre todo cuán costoso es no hacerlo. Eh, digamos, es, es difícil plantear desde qué manera se si va a intervenir la red social frente a un discurso, frente a qué discurso, sobre todo por cómo se empieza a ampliar la discusión a partir de que se, se, se censura un discurso, en este caso el del supremacismo blanco o, o el del nazismo. Y a partir de allí, ¿cómo se continúa esa discusión? TikTok, por ejemplo, fue un poquito más lejos y TikTok dijo, bueno, así como estamos recortando, circulando, eh, achicando la circulación del supremacismo blanco, del discurso nazi, también lo vamos a hacer con discursos homofóbicos, con discursos xenofóbicos y con discursos machistas. Uh -huh. Atención con esto porque ya se pone en le edad todavía una, una, rosquín, una vuelta más de rosca a la discusión sobre eh, de qué forma intervenir con este tipo de discursos. Uh -huh. eh, hay también una iniciativa muy fuerte contra las fake news, también con la discusión fuerte no sobre qué es, qué consideramos una fake news y qué no, qué hacemos con Clarín entonces, por claro. citar, medio chicanero, no pero es, creo que es una discusión no, sí, vale. Que, que vale también, vale. qué entendemos sí, sí, sí. por una fake news, donde se está tomando también, hay un rol bastante fuerte por parte sobre todo de Twitter y de Facebook, y hoy mismo, por ejemplo, mientras hablamos, hay un, hay un equipo de Wikipedia especial que está trabajando particularmente contra la fake news en Wikipedia el día de la votación. Así que imagínense si no está Mira. todo tan movilizado y, todo, y todas estas medidas que estoy mencionando vinculadas directamente con la elección en Estados Unidos y con el, el nivel de tensión que hay en este momento... En ese país donde, recordemos, no existe el voto directo, donde votan colegios de electores, donde podés sacar la mayor cantidad de votos y no ser elegido presidente, como le pasó a Hillary en 2016, que sacó 3 millones más de votos que Trump, e igualmente no fue la presidenta, y donde hay muchísimo juego, y por supuesto también esto lo estamos viendo en, en, en cómo se expresan las redes. Así que a partir de lo que suceda en esta elección, seguramente vamos a ver cambios y novedades en la dinámica de las principales redes sociales del mundo.